Y hablando del mes aniversario de New Will. Eh, a ver, las épocas de radio han cambiado. Antes no se conocía a la persona que estaba no, detrás del que, micrófono. Vos te imaginabas quién sí. era esa persona. Eso es verdad. ha cambiado, uh -huh. pero para que cambie aún más, para cortar aún más las distancias, hemos invitado hoy a ella. Está buenísimo ir viendo, ¿no? Y conociendo la gente que forma parte del Grupo América y le vamos a presentar a Sarita, a Sarita eh, Rosales. Ella es la... Eh, González, perdón, la editora no general del nada, diario. pasa chicas. ¿Cómo estás, Sarita? Muy bien, chicas. Encantadísima de estar con ustedes. Sarita, la eterna Sarita, le digo yo, porque siempre está impecable así como la sí, ver, Los verdad. años no pasan para ella y digo, los años no pasan para ella Porque la conozco hace mucho tiempo Empezaste en el diario ¿Y ya cuánto? ¿22 años? Claro, ¿no? exactamente Porque arranqué a principios de los años 2000 uh -huh. En el diario 1 Allá uh -huh. cuando todavía estaba en Pedro Molina En el centro Ahora la redacción del diario está unificada acá Y tenemos todas las redacciones juntas Justamente la de Canal 7, la de Diario 1 La de Radio Will. Eh, así que empecé allá Empecé haciendo una pasantía Desde la pasantía se produjo una vacante Y ahí quedé y pasé por Mirá todas que, las secciones del diario qué Pará, Pasaste por todas, por todas, por todas Pero hiciste pie en una en particular Y digo, ay, qué bueno <risa> No sé cómo hace Economía ay. Y en este país además Economía <risa> que es tan ¿Por qué te gustó economía escribir sobre ¿Tú economía? sabes que siempre me gustó? Ah, siempre okay. Desde que yo tenía 16 años Ya lo he contado varias veces Pero realmente es como que es el origen de todo Yo quería ser periodista ¿Sí? Y quería escribir en un diario en principio y me gustaba siempre mucho la política y la economía, siempre me interesó y nada, empecé de a poquito, viste, que te empieza a gustar. Te pero empieza... te resultó sencillo, porque hablar del producto bruto interno... No, yo lo yo Sí, se lo lo lo aprende escucho. todo, sí, pero ¿eh? se aprende todo. Y está bueno estar curtiéndose ir conociendo distintas cosas, digamos, para, para poder llegar a escribir. Me imagino el, el pase, ¿no? Contabas que estuviste primero con el diario papel Exacto, y pasar después claro. con el diario digital. ¿Cómo fue ese pase, ese cambio para ustedes? Y porque el escribir y el teclear debe ser muy distinto. Es muy distinto, pero a ver, el paso es vertiginoso y era inevitable, sí. absolutamente inevitable, porque ya lo vas viendo en el resto del mundo. En algún momento se tenía que producir también en Diario 1, porque realmente es así. Hoy los diarios de papel cada vez eh, van a empezar a estar menos entre uh -huh. nosotros y la información va a fluir a través de otro mecanismo, a través de otra herramienta que es la digital. Eh, fue vertiginoso realmente, pero fue emocionante porque realmente era la sensación de que estábamos cerrando una etapa y sí, entrando en un camino nuevo. totalmente. Eh, y haber sido parte de eso, de un diario al que queremos tanto, al que quiero tanto, porque he estado desde hace tanto tiempo, realmente fue muy emocionante, fue muy, muy conmovedor. A todo esto que estamos en, en el mes aniversario de la radio, yo te eh, decía recién, hiciste pie en economía, ¿y fue justamente eh, especializarte o estar involucrada y empapada en ese tema lo que te lleva a la radio? Tal cual, sí, sí, sí, así fue. En ese momento yo creo que ya estaba haciendo, eh, era editora del suplemento de negocios y economía, que salía uh -huh. los domingos en el diario. No, no era editora todavía, escribía notas uh -huh. para el suplemento. Y mmm, apareció Andrés Gabrieli, uh -huh. el conductor uh -huh. de primeras voces, con el que estamos todas las mañanas de 7 a 10. ¿Desde hace? Desde el año 2005. 2005. Wow. Desde el año 2005. Y mmm, estaban conformando el equipo. Ya se había integrado el equipo Marce Furlano. Uh -huh. eh, y Marce le da mi nombre a Andrés. y Le dice, mira, ella está haciendo economía, cosas de consumo, puede servir. Charlamos con Andrés, nos pusimos de acuerdo y ahí arrancamos. Así fue. O Así sea que que que fue está... gracias a Marce Forlano y a Andrés Gabrieli que está ahí en la radio. Entonces estás, entonces pasamos. Del diario también estás en la radio ahora. Sí. Y mirá qué loco, ¿no? La gente que por ahí desconoce cómo son las caras, lo que decía Mari Tal cual, de las verdad. personas que las acompañan sí, sí. todas las mañanas en Primeras Voces que rápidamente vamos a recordar el horario, ¿cuál es? De 7 a 10 de la mañana. Para, de, de 7, 10. 7 a 10 de la, de la mañana se banca desde hace 15 años Andrés Gabrieli, <ríe> pero si es una sangre. No, es difícil, difícil, sí. difícil Gabrieli. No, <risa> no. Aquí es es Gabrieli, mira, tiene esa fama de gruñón no. y nosotros lo gastamos al aire y es los broma. que nos escuchan a esa hora lo sabrán, lo gastamos, porque siempre está despeinado y porque parece gruñón, pero en el fondo hacemos lo que queremos con él. Es un lindo equipo y eso obviamente. <risa> en el fondo lo domina. Eso obviamente sí. que es que llega, por eso bueno, Radio Niby es tan conocida y tan escuchada. ¿Y cómo son los oyentes? ¿Tienen sus fieles oyentes que están todas las mañanas ahí esperándolos, que le den la noticia, acompañándolos? ¿Han creado como esa comunidad? Absolutamente. ¿Sí? Y con los años cada vez más. Porque cada vez, gracias a Dios, tenemos más posibilidades de tener feedback con la audiencia. Claro, en las redes es sociales. Tremendo, las redes sociales, uh -huh. el WhatsApp. Ha cambiado muchísimo la vida. Ustedes lo deben saber. O sea, estamos todo el tiempo compartiendo eso. Y uno puede sentir eh, mucho más que antes las posibilidades de. de, de tratar de integrarse con, con la audiencia uh -huh. y realmente te aprenden a conocer porque te conocen absolutamente como cuando uno es fan de cualquier tipo de programa totalmente, que totalmente. sabes todo sí. eh, y la verdad es que es interesante cambió mucho la dinámica para bien eh, y es muy lindo tener ese feedback con la audiencia por todos lados eh, porque te enriquece y porque además puedes captar un poquito el termómetro, el clima de lo que se quiere, de lo que se quiere. ¿Qué busca, es lo más lo que lindo te que te pasó con un oyente? A ver, ¿qué es lo que más te sorprendió? ¿Qué te ha pasado vos en lo personal con un oyente? Eh, que conozcan, que te digan en varias oportunidades, que a ustedes les debe haber pasado, porque ustedes son chicas de la tele, mm. eh, que te conocen hasta el mínimo detalle, que dicen, <ríe> nos despertamos con vos todos los días porque te Eso dicen un montón. Sí, nos despertamos. Estás adentro de nuestra casa. Sí. Porque encendemos la radio cuando nos levantamos, desayunamos, nos subimos al auto, vamos con los chicos a la escuela y los vamos escuchando. O sea, esa cosa de, de, de tanta intimidad sí. que se genera con los que oyentes, se... la verdad que a mí, de verdad que me emociona. Es muy lindo que te lo digan. Se deben dar cuenta hasta, por ejemplo, no sé, si a alguien le pasó algo o el día que faltaste o no estuviste el buscarlos y preguntarles, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo Tal están? Cual. Porque es como la compañía que hacías vos todos los días. Que inmediatamente, o cuando falta Andrés, que es el conductor, sí. inmediatamente están preguntando qué pasó, por qué no están, eh, si captan absolutamente... Todos nuestros estados de ánimo, sí. todo, todo nuestro sentir, realmente. Yo quiero hacer este repaso. Licenciada en Comunicación Social de la Uncuyo, desde hace 22 años, trabaja en Diario 1. Cuando eh, se fusionó el diario Papel con el diario Digital, quedó como editora general del diario, pero además hace 15 años que está en Radio New will Pero además es mamá de dos chicos le gusta el running <risa> tiene un esposo y, un juega, y y forma parte del equipo femenino de grupo América también el fútbol claro. Claro. claro sí bueno es algo hacemos algo lo que podemos chicas por ahí o estás sea... agotada contanos un poquito de la Sarita mujer y sí, a ver, yo me levanto a las cinco y media de la sí. mañana, con lo cual cuando llegan las diez de la noche me queda 2% de batería, como el celular, <risa> literalmente. Claro, ¿no? Nos acostamos temprano, todos en casa igual, porque bueno, sin querer uno va adquiriendo la dinámica, la familia va adquiriendo la dinámica que, que tienen todos los que trabajan, porque en realidad, bueno, todos trabajamos. Eh, nos acostumbramos a ver si se puede conciliar todo Sí me, se, se puede se, me, La me llama, ¿cuándo corres? Porque haces maratones, te visto Sí, no mucho, pero algo Pero es, No, bueno, te he visto, visto, te he visto, te entrenás algo Se entreno un poquito, voy al gimnasio un poquito Mira, ah, la va clave al gimnasio, de todo, no, Va al gimnasio también, Sí se puede, pero que momento? se puede sí, Es organizarse sí. Cuando uno es organizado se focaliza en tres o cuatro o cinco cosas uh -huh. Que uno tiene ganas de hacer Consigue el tiempo para hacerlo. Totalmente. Yo creo que la clave es esa, poner un poquito de equilibrio. No soy buena jugadora de fútbol, no corro grandes maratones, pero bueno, haces un poquito de Pero haces de un poquito cosa. y pones lo, lo mejor de vos eh, en sí. cada área. Está re bueno, o Sarita, González, ir conociéndote. Me pongo a pensar, primero, nos pregunta la productora, ¿cómo es un día tuyo? Pero, ¿en qué momento estudian todas las noticias? Por ejemplo, no sé, el caso de la semana pasada, lo que pasó con Cristina sí. Fernández. Exacto. Tienen que estar ustedes con la noticia totalmente afilada aceitada cómo manejas eso y es estar eh, muy conectado la verdad es que sí literalmente uno viste que todo el tiempo dice que no está conectado bueno eh, ejercer el periodismo de esta manera te compromete a estar absolutamente conectado todos los días yo me levanto a las cinco y media el programa empieza a las siete contanos pero en día. realidad sí. eh, arranco en mi casa a leer todos los diarios uh -huh. porque yo bueno me desconecto alrededor de las diez de la noche siguen pasando cosas Leo los claro. diarios Armamos una serie de títulos Para contarle en la primera media hora del programa Los oyentes lo saben Charlamos un poco con Pablito Gerardi Que hace más las noticias de tipo económico Con Titito Fernández Que eh, nos aporta todo el contenido periodístico En lo que tiene que ver con lo deportivo Andrés en la conducción y la Pato Amico La irrefable Pato Amico La risa de la, la locución, Pato Amico decime que... que levanta cualquier cosa Que le pone una cuota de alegría tremenda eh, Bueno, vuelvo a lo que me preguntaban chicas y leemos todos los diarios Leo sí. los diarios, armamos lo más importante Y así arrancamos Porque hay que nutrirse todo el tiempo uh -huh. Uh -huh. Realmente eso es lo más importante Te venís Me vengo, sí. exacto Estamos de 7 a 10 al aire sí. Y después sigo en el diario ¿Hasta? Por lo menos hasta ¿Qué hora? las 3 de la tarde Estoy acá en, en el multimedia eh, Y después bueno, no sigo conectado Porque siempre sí. tenés que seguir eso te un iba... poco Claro, no, Pero... no parás pero sí, es interesante. Radio en el auto, cuando llegas ah, a casa, por la... ese el tele aunque no lo Ponés la radio en el auto cuando, te, cuando salís sí, acá del oh, trabajo. Sí, sí totalmente. Sí, sí. Sí, no, sí, pero para sí. está bueno, que se eso? Cortar un rato. Sí, voy a poner una canción. ¿Me voy a desconectar sí. nunca? Canciones no. A veces, si estoy muy cansada, silencio un ratito. Claro. Bueno, silencio. Llamas al silencio. Y vos decías... Pero un ratito. Me desconecto a las 10 de la noche. Cuando pasa algo particular, te lo voy a preguntar, porque la, la dinámica de mi casa, por ejemplo... Pareja periodista, cambia totalmente. Cuando pasa algo como lo de Cristina, uh -huh. ¿cambia tu dinámica o te enteras al otro día? Esa noche dormí tres horas. Bueno, <risa> te, te lo pregunto con conocimiento de caos. Esa noche dormí tres horas, porque a las 10 de la noche justamente, ahí hay un break entre la hora y nosotros cenamos muy temprano en casa. Eh, no estoy con el celular, porque tratamos de no estarlo. Claro. Y cuando me estoy por acostar, veo el celular y estaba estallado de mensajes de WhatsApp sí, claro, sí. Pasó? Claro. Y ahí, bueno, obviamente la gente que estaba editando el diario 1 a esa hora estaba full y trabajó directamente, yo estaba en mi casa, pero bueno, tenía que estar atenta a lo que estaba sucediendo y entras en esa vorágine donde no podés parar. Ajá. A las 12 y media de la noche quería dejar el teléfono y trataba de chequear que no hubiera otro llamado telefónico o otro mensaje más. Me terminé durmiendo tardísimo. Ese día puse la alarma a las 5 de la mañana porque quería leer los diarios un claro. poco más antes de entrar al aire a las 7 de la mañana porque era un día típico, especial. Y la gente te iba a estar preguntando todo el tiempo y ustedes claro. tienen que estar preparados para Y hay para tanta eso. cantidad de información para uh -huh. leer que además te insume más tiempo. Sí. Así es que y bueno. Nos tenemos <ríe> que ir. Pero Qué lástima, Sarita por Sarita en una palabra. Sarita por Sarita. ¿Cómo sos? Yo, eh, constante. Muy bien. Sí. Constante, bueno, es la palabra que me define. ¿Sí? Muchas gracias, Sarita González, por pasar por acá, por mostrarte ¿no? de la, de la, del público de la tele, que es otro público de, de, de la radio, Totalmente. y que sí. conozcan la cara de las personas que los acompañan todas las mañanas, está re bueno, así que nos encantó haberte tenido y conocer un poquitito de lo que sos. Chicas, Marisol, Dani, muchísimas un gracias, un gustazo realmente estar con ustedes. ¿sí? Un placer.